¿Cuáles medidas, cree usted, debe tomar el gobierno dominicano por la variante Omicron? Mírala ahí en pantalla. Esta es la nueva variante del COVID que se entiende que es mucho más contagiosa. Sí. A propósito de la pregunta del día, el mundo se encuentra en un estado de alerta ante la aparición de esta variante del coronavirus. Países como Alemania, Italia e Israel y otros países donde se ha detectado la presencia de la cepa, han comenzado a tomar medidas para evitar que se propague. Según los científicos, la variante presenta muchas más mutaciones que la cepa delta. Según una, una primera imagen de la misma, realizada y publicada en un hospital bambino en Roma, por el hospital bambino en Roma, aunque estos advirtieron que esto no quiere decir que automáticamente esas variantes sean más peligrosas, Simplemente que el virus se ha adaptado una vez más a la especie humano, ge, humana, generando otra variante. E informaron que otros estudios dirán si esta aceptación, si esta adaptación es neutra, menos peligrosa o más peligrosa. Ayer la OMS dijo y alertó que la nueva variante representa un riesgo muy alto. Adelante, Yerjan. Miren. En los últimos días, leyendo a Shulhan, atención Francis, eh, que tiene una teoría de la conspiración con relación al, al, virus. al virus, y viendo todo esto del capitalismo voraz, la era del vacío, la desaparición de las tradiciones, la agonía del eros, y entonces uno comienza a dudar. Nota, voy a, eh, voy a deslindar lo que es la parte científica e informativa de lo que es mi opinión. Ciertamente, de acuerdo a lo que es la información, hay una nueva variante que se llama Omicron y que fue encontrada eh, ya en África, Sudáfrica básicamente. Pero esta variante se dice que es más peligrosa pero entonces dicen algunos medios que, que, que es menos letal, que, los, que el virus es menos, que los síntomas son menos Agresivo. fuertes, menos agresivos. Y entonces yo honestamente, y repito, para la gente que nos ve, esto es una opinión muy particular de Yerjan la antigua, que le ha entrado una duda. Me ha, Y ahora me estás sumo. Está casi inscribiendo conmigo. Ahora, mira que lo, mientras me vestía, decía, me voy lo a inscribir con Francis. ¿Me, en, claro, el do, porque, 1900, en, el, en el 2020, recu... cuando recu... estábamos claro, cerrados. Recuérdate que eh, yo anoto y digo, mira, eh, me, me estoy casi inscribiendo en la teoría de Francis. Creo, repito, esto es una opinión, como que están jugando con la población mundial. Cada vez que el virus baja, aparece una nueva variante que pone en jaque al mundo entero. ¿Se acuerdan de la variante Delta? sí nadie habla de la variante Delta ya, como si se hubiese desaparecido. ¿Qué pasó sin pena ni gloria? O sea, no se pues, supo un... Y, un alaraco, una cuestión y, y ahora volvió el virus prácticamente a estar, eh, aunque la gente sigue muriendo, pero ya el mundo prácticamente estaba en calma ya adaptándose a la situación. Y viene entonces esta nueva variante Omicron y pone al mundo otra vez en hack. Y entonces yo me pregunto, cuando pasen dos o tres meses con esta variante y baje de nuevo, vendrá otra variante. Anótalo ahí. Vamos a anotarlo, Pedro. Vamos a anotar la fecha para ver si en dos o tres meses, cuando esta baje, vendrá otra. Y entonces nos daremos cuenta si están jugando con nosotros. Yo lo voy a dejar ahí en observación porque me parece muy extraño que cada cierto tiempo me, me digan a mí, mira, hay una nueva variante del COVID y hay que ponernos en alerta. Me parece extraño. Pero, evidentemente, hay una situación que los científicos, que tienen mucho más conocimiento que uno, sobre el área, que son los que están palpando eso, han dicho que sí, que existe una nueva variante. Vamos a vacunarnos, señores. Vamos a vacunarnos. Y ojalá, ojalá eh, que nosotros no estemos respondiendo y repitiendo o reproduciendo un discurso de algún grupo que, se haya, que haya querido controlarnos. Ojalá y no sea así. Y lo dejo en duda. Es como si estuviéramos frente a una especie de, de propuesta mercadológica en la que los no, no estados loco. se aprovechan o tienen la vía de alcanzar mecanismos de autocontrol estatal. Es decir, donde el mando de lo que es la sociedad disciplinaria se activa. Y es la vía que tienen los estados precisamente para operar en crisis económica. La sociedad del control. Entonces, la sociedad del control que tú hablabas y de lo que dice Ben Chuhan es que precisamente he pedido en más de una ocasión, y ustedes me han escuchado, conforme se están haciendo los esfuerzos por, por acorralar o erradicar de las sociedades del mundo el virus, Debe internacionalizarse la voluntad de procurar conseguir una comisión de alto nivel en la que los estados involucrados en el origen de esta vaina, para decirlo claro, que no lo van a encontrar nunca el origen, ¿eh? definitivamente le dé una respuesta a la humanidad, a la humanidad porque debe existir sanciones, indemnizaciones por los altos costos que no ha hecho producir en el mundo. Si nosotros no, como naciones, no se procura una verdadera arqueología de destapar qué pasó con este virus, para qué fines se operaba en Yuhan y cómo se conocía de las características que hace el SARS-19, que todos sabemos que la gripe se muta, eh, la gripe avialga, qué sé yo qué, pero crear en laboratorio uh -huh. esa proteína que permite meterse al cuerpo humano y que ahora con esta variante determina que ha estado mutando porque se ha adaptado bastante al sistema humano, producto de esa grasa y ese revestimiento que, que tiene como de de, de, de, de pullitas, uh -huh. o como le dicen, de estrellitas, que es la que permite que el virus sea fácil de absorción en la sangre y de ahí se abre todo la des, el desastre que causa en el cuerpo humano, incluyendo que hay gente que dice tener secuelas luego que ha terminado de la lucha definitivamente del COVID. Te deja, del, del te deja COVID. Secuela. Tiene secuelas, es decir, necesita la humanidad ponerse a una a procurar que nos den la respuesta de cómo, quién, por qué estamos en esta etapa y que nos tienen a nosotros prácticamente disciplinado y bajo lupa o observación constante en el transcurso de nuestras libertades de tránsito y ahí es que está todo el control del poder concentrado de los estados en, la, en el individuo definitivamente tienes muchos matices que nos dicen a nosotros que esto es una, una estrategia bien miren muchachos eh, realmente nosotros sabemos que los virus mutan, o sea, eh, es un comportamiento si se quiere normal porque es lo que ellos hacen para poder mantenerse y sobrevivir o adaptarse en el medio en el cual están. Si se quiere podría ser que es algo natural lo que se va dando el cambio en los diferentes virus, al igual que las gripes que cada año eh, vemos que, que vienen estos procesos gripales y que van cambiando. Por ejemplo, este año nosotros hemos tenido procesos de gripes importantísimos y variantes y posiblemente ni se ha determinado si es el H1, si es el COVID, si es la gripe normal por los cambios de temperatura. O sea, lo que quiero plantear acá, lo primero es que la mutación es normal en los virus. Entonces es posible que a raíz de esto nosotros estemos viendo y, y estaremos viendo otras variantes en el cambio del cual fue en principio que fue el COVID eh, como lo conocemos. Eso por un lado. Entonces, los otros aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta acá y que podríamos destacar de esta información que tiene al mundo en vilo en estos momentos, porque hay una preocupación importante en, en, en los principales países donde ya se entiende que, ha, eh, que han encontrado el, el, el Micron, que es que se llama, hasta el nombre Mira, me parece. Está ahí, está ahí en Canadá ya. El nombre me parece como de ciencia ficción realmente, o de sí. una película de esas. Entonces, un aspecto: la, una médico de la, Soci la Sociedad Médica de Sudáfrica, que ha tratado pacientes con esta nueva variante, ha dado la información de que los casos que ella ha tratado son síntomas leves que no tienen ese impacto de daño a la salud como si el, el COVID en principio, y como se entendía que era el Delta. Ahora, partiendo de que es una nueva variante, creo que las alertas son válidas. Son válidas porque si no hay información plena, si no hay información 100%, a través de los científicos que ya están empezando a investigarlo, Deben de tomarse las medidas que no se tomaron en principio cuando nos pasó con el COVID en el 2019. Creo que los países deben de tomar las precauciones del lugar, aunque luego baje el impacto. Aunque luego se, se, se relaje sí. un poco, se normalice un poco. Aunque con el caso de Delta, como establecía ayer, ya, yo tengo mis dudas, porque eso desapareció y más nunca se volvió a hablar de, del tema. ¿Ya, ya no se habla de la variante Delta que se hablaba que era altamente contagiosa y, y, que y, y, y letales, se diseminaba así, exacto. Letales. Pero en este caso hay varios aspectos que podemos destacar. Es un, está en proceso de investigación por los científicos, se habla del, del nivel de contagio que es mucho más eh, fuerte, se propaga mucho más fácil, según lo que se, la información que se tiene al momento. Médicos como esta eh, llamada COTSE, que pertenece a la Asociación Médica de Sudáfrica, dice que ha tratado... Personas con, con el síntoma, con, lo, con la enfermedad ya, con el contagiados, y que es leve, cerrar un año con un nivel de preocupación, siquiera no me refiero a nivel de San Francisco de Macorís, ni a nivel familiar, sino a nivel mundial, el impacto económico que tiene, cómo bajan eh, eh, todo este tema económico, cómo se impacta todo el tema económico y cómo se afecta entonces, luego de manera directa, cada uno de nosotros. Entonces todo esto causa un, una situación de preocupación que quizás eh, en un pueblo por allá lejano de un país eh, tercermundista no le preocuparía mucho, pero a nivel global, a nivel global tiene su impacto. Tenemos la OMS, que es la que el, el órgano, que, que, el rector, el órgano que, que tiene a mano todo lo que tiene que ver con las enfermedades a nivel mundial, que te dice que tenemos un peligro a las o sea, que tenemos un problema nuevo, que es esta nueva variante. Entonces, ante todas estas situaciones, causa cierto nivel de preocupación. Eh, en lo particular, muchachos, no, no me sumo tanto a, a eso que ustedes plantean, porque los virus mutan, o sea, van variando, van cambiando. Ahora, como lo manejen, creo que sí, en principio, se está haciendo lo correcto. En República Dominicana vi la información que cancelaron los vuelos provenientes de Sudáfrica. Y yo pregunto, ¿y cuánta gente viene aquí de Sudáfrica? Aquí viene gente de Europa, que por allá es que anda. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, Exacto, ya, ya está, ya está en Canadá, está en Alemania, está en Italia. Pero no te lo van a o sea, prohibir. Está en la mayoría de los pero países de, de ahí Dominicana, de Europa. Entonces, ¿sí, no, no sí, no van a prohibir, ni de Canadá no le van a pero prohibir es que aquí un vuelo. Buen... no le piden nada a nadie cuando entra. También, eso es o sea, aquí otra. no le piden nada a nadie cuando entra, aquí en este país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, Hace dos días se emitió sí. una alerta roja, un estado de emergencia para obtener recursos para enfrentar esta sí, nueva claro variante. El Sudáfrica también ya está Entonces, la salida de... Exacto. Para... A mí me parecen válidas las medidas. Lo que sí es el momento, el punto en que se da, que ya estamos harto, estamos cansados, tanto del COVID como de sus variantes y todas las que puedan llegar, pero creo que es el rol o la competencia de, de las autoridades de los países eh, tomar las medidas necesarias. ¿Habrá esas teorías conspirativas de, del nuevo orden, de los G7, de los G20, de que fue creado para controlar o disminuir la población? Más allá de todo eso, creo que son válidas las medidas que... que y, y, y se hacen necesarias las medidas que deben de tomar miren, los gobiernos, muchachos. Miren, yo voy a fundamentar mi planteamiento. ¿Y en qué lo voy a fundamentar? Atención a la gente que nos ve. Yo quiero que la gente haga un ejercicio hoy. ¿Qué hoy? Marte. Hoy tómese un tiempecito y búsquese. Si me encuentran un estudio que establezca, por ejemplo, que las radiaciones no ionizantes, es decir, las sí, antenas, las antenas. Y, y, y, y todo eso, hacen daño, yo le puedo regalar mi sueldo. Sí, certificado, me refiero a un estudio certificado, ¿verdad? Que esté publicado por una revista de ciencia, por ejemplo, como Science, como Nature, lo que sea. Pero si me encuentran uno que establezca que no hace daño, Oiga, se lo voy a poner los dos, los dos extremos. Si me encuentran uno que establezca que hace daño, y si me encuentran uno que establezca que no hace daño, le regalo el sueldo mío. Le va a ir bien. ¿Sabes por qué? No lo van a encontrar. Porque no existe. Entonces tú me dices a mí que los científicos del mundo no han podido demostrar que las radiaciones no ionizantes, es decir, las antenas de telecomunicaciones, los cables de alta tensión y todo eso, no hacen daño. Está bien, yo te puedo decir que no, pero tampoco existe un estudio que te diga que no. Ni te dicen que sí, ni te dicen que no. Te lo dejan ahí. Incluso dice el Tribunal Constitucional de aquí, bueno, no existe información científica concluyente. Y así dice también el Tribunal de España. O sea, no existe información científica concluyente sobre si hacen daño o no. ¿Y a qué puedes responder eso? Me llega a mí la duda. Digo yo, pero tiene que ser que responde a un interés de sectores poderosos. Señores, sabemos todo del café, sabemos para, para todo lo que el café sirve, que sirve para, para, para, para prevenir el cáncer, que sirve para el corazón, que sirve para todo. Y no sabemos si las radiaciones no ionizantes hacen daño. Qué extraño, qué extraño que este tipo de información tan importante para la humanidad no la tengamos certificada en un estudio científico. Pero resulta que los países desarrollados, los países civilizados, tienen las antenas lejos de la sociedad, lejos de la, de, la, de la comunidad, lejos de lugares habitados. ¿Y por qué será? ¿En qué se basan ellos para ponerla lejos? No la permiten dentro de la ciudad prácticamente, tienen que tenerla afuera. ¿Y por qué será? ¿Qué base científica utilizan ellos para colocar una antena lejos de la comunidad, lejos de las zonas urbanísticas? ¿Cuál es? No lo tienen pero por algo lo hacen. Buenos días. Bueno, bueno, buenos días. Buenos días, muchachos. Polanco le habla de por aquí. bien Polanco. Doctor Polanco Armando. Armando. Armando. Ok, ahora se oye mejor. Vamos a ver. Sí, ¿cómo están todos? Todo bien. Muy bien, muy bien, muy, bien muy bien, doctor. Gripe. Eso está de ahí, de ahí para adelante. a la vaca, al caballo ¿verdad? lo hicieron o lo crearon creo que sí que fue un virus creado creo que sí yo creo particularmente, personalmente creo que fue un virus creado claro que fue creado. puso de rodillas que puso de rodillas al mundo lo que, lo que hay que hacer con el virus del, del, del, del COVID es la misma medida que hemos tomado para todas la, la, las variantes que han salido doctor, eh, como no, siempre recordar siempre el lavado de la mano el alejamiento social Exacto. La, señor, ¿verdad que sí? pero eh, con el COVID vamos a vivir la vida entera señores ese es ah, el punto doctor, dímelo. usted se cree la teoría esa de, del pobre murciélago porque le hicieron la culpa a los murciélagos <risa> no me digan que ustedes ya se olvidaron de eso señora. no, recuerden que dijeron que fue por un murciélago la cuestión y que el sida fue Rep por un mono sí. mire sí. una preguntita, es decir que usted se inscribe en la teoría mía que siendo un eh, sí. desconocedor de la de la medicina porque mi área es sí. otra sí, tanto el derecho como mercadotecnia fue creado sí, sí, yo, para qué se crean ¿Por qué se crea y por qué le ha costado tanto a la humanidad? Yo espero que haya una posición unificada en el mundo, de los países más importantes, de las economías más importantes, a menos que seamos cómplices todos, para que se establezca bueno, el origen mira, mira, y la manipulación de eso, porque eso debe de traer una, consecuencias. Una Oye, Fran, si una de las tesis que... Se han planteado, plantearon los grandes países. Fue un problema de, de naciones eh, grandes, de países grandes. En tener el Por control eso siempre social. Por le dije que lo crearon para que las grandes naciones, las grandes urbes, ahí es que más se desarrolla el, el, el, el, el, el virus. Sí. Eh, Dí ahorita que yo particularmente, yo, Armando Polanco, creo que sí que fue creado. Y ¿Quién lo creó? Tiene el, el que hizo la ley, hizo la trampa, como dicen, ¿verdad que sí? Tiene a mano, cuando creó eso, tiene a mano, tiene a mano que, que produce letalidad al virus. Y cuando tú a ver, hay un medicamento allá. Vamos a seguir la vida porque Doctor. continúa. Sí, sí, miren, le voy a decir algo. Uh -huh. Voy a decir algo. Eh, existe una enfermedad que está matando más que el COVID y lo estamos siempre dejando al lado porque nada más se habla de COVID, COVID, COVID. Sucede como los otros días que nada más se hablaba de mujeres ya me embarazado duramos dos meses en eso. Porque acá es entonces un libro aquí en República Dominicana ¿Cuál enfermedad está matando más que el COVID? Dengue. El dengue. El dengue. El dengue. El dengue. Hay mosquitos en todos los sitios. Hay mosquitos. Sí. Hay un sitio. brote hay de mosquitos. Cuatro, cinco, seis, siete niños diarios en los hospitales y no se habla del dengue. ¿Tú ves? Porque el COVID es lo que deja dinero, señores. allá ¿Eh? hay billetes. En el COVID hay dinero gastado y, y, se, y se lucran mucha gente. Se mueren mucha gente. Doctor, una última preguntita entonces para afianzar algo importante que usted estableció. De alguna forma entender que el COVID es una gripe claro. que, que hace más daño, impacta más a personas que tienen situaciones ya previas de salud, pero que con los cuidados, eh, vacu vacuna, lavarse manos, distanciamiento, podemos seguir si se quiere toda la vida con el COVID y el, el COVID por allá y nosotros continuando eh, el día a día. Mira, mira, mira, mira. Claro que sí, eso es lo que hay que hacer, porque es que esto no lo va a acabar a nadie. Todos los días va a surgir algo, va a surgir, va a haber una mutación del virus. Tú ves. Lo único malo y lo grande del COVID es que el COVID ataca mucho el pulmón. Uh -huh. el atacar el pulmón, al atacar el pulmón produce procesos. Y así es, bueno, eh, muy válida la, el, el comentario y el, la visión y los puntos de vista planteados por el doctor, un conocedor, además está en el día a día con estos temas. Eh, vamos nosotros, muchachos, eh, a conectar con los WhatsApp. Tenemos algunos televidentes que nos han escrito... En relación a este tema que tratábamos, si tienen algo más ustedes que puntualizar. Mira, pues simplemente era. que definitivamente tenemos una realidad que no podemos olvidar, que debemos de seguir manteniendo claro. los protocolos de seguridad, los que limitan al virus para que se introduzca en nosotros y así nosotros no transportarlo a nuestra familia, a otras personas. Saber que no existe la, la posibilidad de que aún estando vacunado, usted no se infecte. Porque lo que hemos sabido es que la vacuna nos sirve para mitigar los efectos, los del, efectos del, de, la mi, de la misma enfermedad y que deja secuelas. Y otra cosa que creí que el doctor lo iba a, a, a decir... Me sorprendió que, que el doctor cree en la teoría de que fue un laboratorio. Sí, No, no, es del laboratorio porque incluso el, el, el enfermo cero era el ayudante de la doctora que luego ella que no, salió. Que no, de, no, porque recuérdate que fue una persona que habló de la creación de eso y después apareció muerta. Ha habido muchas muertes sí, con relación correcto. a eso. Todo el que estaba en ese círculo sí. murió. inicial murió. Es decir, y murió, que es una, para mí, ¿no ahí la empezó C? la conspiración sí. a, a la humanidad. Y hay gente corriendo. Entonces, y hay gente corriendo que están en Estados Unidos o sí. Canadá, creo, eh, que está resguardada. La científico, una de las sí. bio bioanalistas que estaba dentro de, de y que salió, que prácticamente asegura la intención de China. O le da cuando una no, especie entonces, de, de nosotros, control estatal, porque es un, un laboratorio estatal. Mire muchachos, cuando eh, yo recuerdo esos momentos, cuando recuerdo esos momentos y, y tildo eh, una mayor responsabilidad oh. Desde el punto de vista de sancionable en todos los sentidos, tanto de China, Francis, como de la OMS. Por eso porque eso que nosotros, que la Comisión Internacional exija, exijamos, es decir, los países de mayor eh, eh, capacidad el económica. El único que habló de eso digo, y que enfrentó G20. fue Trump, pero luego los demás países se mantenieron un tanto, no quisieron de manera abierta fijar ese tipo de posiciones, pero mira qué pasa. Cuando nosotros para fecha, por ejemplo, vamos a alimentarnos acá en República Dominicana, para los meses de enero, febrero y marzo del 2020, pero que ya para noviembre, octubre, noviembre, diciembre 2019, ya en China tenían esa información. Bueno, ahí fue que se fue. ahí fue que salió. Luego entonces en vemos que es para enero y febrero que los demás países del mundo empiezan a tener el impacto y a tomar en serio o a tener las informaciones de lo impactante que iba a ser eh, este, esta enfermedad a nivel de contagio y a nivel de salud y a nivel económico. ¿Pero qué pasó? Que China no advirtió al mundo ni la OMS la propagación de este virus y lo letal que era en principio cuando no se tenía eh, nada a la mano ni sabía cómo manejarse. A mí en lo particular ellos se quedaron callados porque no me diga a mí que en la ciudad de Wuhan donde supuestamente es que aparece por primera vez el virus y esa rápida o sea como se dice diseminaba se contagiaba a la gente ellos no previeron esto de informárselo al mundo. La OMS no sabía esto de, de informárselo al mundo, de que se tomaran las medidas de cerrar esas fronteras eh, asiáticas, de cerrar esos países europeos, que es donde había mayor flujo de gente. Y después Estados Unidos, que son donde sus ciudadanos más visitan, eh, donde hay mayor eh, movilidad de sus eh, ciudadanos a nivel de turismo y de viajes. No se quedaron callados. Ahora, cuando llega enero y febrero, que nosotros abrimos los ojos y todos estos países del lado del mundo. Señor, yo más recuerdo, recuerdo creo que fue en Perú cuando llegó uno de los primeros casos, dos casos, que nosotros estábamos sorprendidos. Cuando esto nos sorprende y que nos, nos arropa, que nos da en la cara, pero que ellos no, no, no dijeron nada. Hicieron caso omiso a lo que estuvieron pasando, lo que estuvo pasando por allá. Por eso siempre he dicho que la Organización Mundial de la Salud tiene una cuota de responsabilidad importantísima en los en, en los momentos principales, en cuando inicia todo este asunto del contagio. Si bien es cierto que de, de igual forma se iba a propagar, se iba a diseminar, pero si en principio cuando se descubre la enfermedad, el virus por allá por Wuhan, se toman mayores restricciones, se le informa al mundo de lo que estaba pasando en esa ciudad de China, las cosas posiblemente hubieran sido diferentes. Entonces, para mí son eh, cómplices o culpables por omisión, indiscutiblemente, por todo lo que pasó en esos procesos de esos cuatro o cinco meses, muchachos. Bueno. Vamos a presentar la pregunta del día, entonces, para eh, entrar en contexto con la gente y, por supuesto, que no.